El pasado fin de semana se realizó el Foro Participativo, Experiencias de Intervención Ciudadana y Conservación en Áreas Protegidas Municipal en el Bosque de Bolonia, en la región del Valle de la Paz. Es una agrupación ciudadana denominada Jucumaris, Protectores del Bosque, un colectivo voluntario conformado por una brigada de niños a partir de los cuatro años de edad en adelante. Estamos comprometidas eh... ...dando de nuestro tiempo para poder hablar sobre el foro de conservación eh, de, de un área municipal... ...que es el Bosque de Bolonia, eh, están representantes de Natural Zone, están representantes de la UMSA... Eh, ...Centro de Estudiantes, tenemos también a la representante de Cosmil, está la alcaldía que, que estaba temprano... ...también tenemos a los productores de Huaynatambo, eh, tenemos también profesionales, eh, voluntarios... Estamos reunidos para poder hablar hoy día de todo lo que significa el bosque de Bolonia. Desde hace dos años se vienen desarrollando diferentes actividades dentro del área protegida municipal de Bolonia para su protección y uso sostenible. Hay un proyecto de educación ambiental, un proyecto de socialización con las juntas de vecinos, un proyecto de difusión de videos y, y un proyecto de conservación que incluye a, las, a la, la gestión de las empresas también. ¿no? Dentro de estas labores, por ejemplo, podemos mencionar el mantenimiento de senderos, riego de árboles y desarrollo de talleres, como por ejemplo, conocer con quiénes vivo y se vienen repitiendo de manera constante para concientizar a la población sobre la importancia de las especies silvestres de flora y fauna. En la oportunidad, Naira, antesana como activista Jokumari, hizo la entrega de la carpeta de preproyecto sobre el Área Protegida Bosques de Bolonia, que viene apoyado con un video el cual ha sido denominado «Conocer con quienes vivo», que muestra la diversidad natural del bosque. En la oportunidad participaron diferentes instituciones y organizaciones, como por ejemplo Natural Zone, representantes de Jucumari, Bohemia Papel, además de la Alcaldía Municipal de La Paz, entre otros. Con estas actividades que se vienen realizando de manera constante, se busca poder concientizar a los niños, jóvenes incluso personas adultas sobre el cuidado del medio ambiente diferentes espacios verdes, además de las especies de animales que encontramos en nuestro país, la gran diversidad, fauna y flora, y de esta manera que estén en contacto con el medio ambiente.